Un paquete para ti. Oh, gracias. ¿De dónde sales? Bueno, nada que que me, ha, me he despertado por la noche y te, los reyes, y bueno, he parado, de, he llegado adentro de esta caja, no sé cómo. ¿Graba esto? Mira, esto motion. Bueno, no. Esto es un muñeco que hace sonido música de navidad así que vamos allá con estudo, este truco si, si hago así... Uh, así así soy andaluz esto es un papá noel de juguete que hace música ¿vale? si hago línea recta y pulso hará música pero no llegará a hacer mucho ruido ahora sí dos o tres notas si doy la vuelta hace más música ¿cómo se debe esto? ¿Por qué será? ¿Será por la velocidad? ¿Será por la rapidez? Que es lo mismo que la velocidad. ¿Será por el tiempo? Responded en los comentarios. Sí, creo que es el tiempo, ¿eh? Porque la línea recta es más recta y tardas menos. Si das una vuelta entera... Ya no hace falta que comentáis en los comentarios porque ya os he desvelado el truco. Pero si habéis llegado hasta aquí... Comentar con el número 6 de, de día 6, de regalo de reyes. Sí, podéis poner el hashtag 6 de reyes. 6 de copas. 6 de, de re, eh, Con la carta 6 y el 6 de copas. De, o sea, tenéis que decir 6 de copas y rey de copas. No, rey de bastos. Si, si no quieres un rey de bastos. Os resumiendo, si no quieres un rey de bastos, envíanos un 6 de copas. O sea, ¿qué tienes que publicar en el comentario? Un 6 de copas. No va a llegar tanto, tan lejos, si solo pondrán el número 6, creo yo. Vale. Pero que no, pones un, ¿quién llegue hasta ya aquí, que ponga fin. Sí. Adiós. Adiós.